Hmm, demasiado tarde. Uh. Vamos mamá, ya casi vamos a ganar. Vamos, vamos. Voy detrás de ti, hijo. Claro. ¿Qué más arriba el Bien, ¿y vamos? Me preguntas sí, un momento y ya está atiendo. Puedes mirar el video. Pero... Ay, ya te puedo atender. ¿Qué necesitabas? No, oh, Harry, pues para preguntarte acerca de lo del DLC que te compré la semana pasada. nada no, no me ha llegado. No es. ¿Y eso? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que hay un problema con el proveedor y no, no me lo ha traído. Mm. Hay que esperar. Hola, jefe. Hola, Nata. ¿Cómo vas? Muy bien. Hola. ¿Cómo? Mucho gusto, Natalia. Un gusto. El es Manuel, amigo de la tienda. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha pasado? Bien, lo que pasa es que él vino a reclamar el DLC de Zelda, pero tú sabes que no nos ha llegado. Eh, no, Harry, no si sé quieres ya... Yo vengo esta semana, la otra semana y, O igual vos me avisas. Yo, yo debo ir. Dale, yo te aviso. Chao. Chao, que te vaya bien. Ya te... Que estés bien.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 Ok, pásame entonces tu ID para enviártelo. Sí, eh, mi usuario es emacool66. Listo, ya te creé que para que sigamos jugando por ahí, ahí estamos hablando, que te vaya bien, cuídate. Dale, chao.